Señores, Luis Abinader, el presidente Luis Abinader dio de su declaración jurada de bienes. No, no, él no dijo. ¿Para él para por eso yo digo que José Luis lo que sale con, con disparate. Está loco, en el video, loco, está el, está el, en el video, el presidente dijo que él no sabía cuánto tenía. Porque había que tasarlo. Él nos dijo ahí, eso es mentira. Usted lo que vio fue un clip de una página por ahí. Pues, señores, por favor, documentese bien. Ahora, el presidente Luis Abinader tiene mucho dinero, es verdad. Hay que decir la verdad, ese dinero que tiene el presidente es mucho. Tiene, porque es dueño de una universidad muy prestigiosa de este país, que vale uno, uno que ahí es que eso se tasa. La, la universidad se tasa. Las empresas que tienen, creo que de turismo, algo así que tiene, se tasa. Sí. Todo eso se tasa. O sea, ¿cómo tú crees que en un programa de Jorge Ramos, Luis, Luis Abinader te va a decir, ¿cuánto tiene? Y ejemplo, a un mí me preguntan, ¿cuánto tú tienes? ¿Qué es yo lo que yo tengo? Usted sabe, usted no, que. Oye, es un programa en vivo, yo voy a decir, ¿cuánto vale la guagua? ¿Cuánto vale los trastes? Yo voy a tasar eso. Yo no puedo tasar eso. Entonces, eso es bueno que lo ponga claro para la gente. El presidente tiene ese dinero porque es dueño de muchas empresas. Claro. Y aparte de eso, él dice. ¿Y un cómo? quién hizo... está diciendo? Porque eso es que hay mucha gente loca. Cuando una declaración urbana de bien no en efectivo que tiene en cual. No, no, yo vi gente. Todo lo que tenga yo, hasta que hacer. O sea, lo trate. La prenda. Eh. Yo vi en prenda ahí, unos chelitos, unos uno, hey, Tiene que haber Richard de miles o roles por ahí. ¿Eh? Entonces. Y lo traje. También. Lo traje. Mm. ¿Hay, hay urbano que tenga más que el presidente Neto? ¿Eh? Hay urbanos que tenga ya. más que el presidente No, yo no creo, no, aquí de no el, el alfa No, aquí no, tú eres loco muchacho <risa> <risa> ¿Qué es lo que está pasando con el alfa? La la hay gente que, que dice que sí, que ¿eh? tiene más Tú eres loco, 70 pues... millones de dólares no tiene la... cuánto ¿De dólares? Millones 70 millones de dólares no, El alfa no, no tiene 10 millones de dólares ¿No tiene 10 millones de no dólares? No tiene, no Neto tiene, y la prenda que tiene, esto vale unos pesos ¿Eh? y compró un Richard Mille de 200 mil dólares. ¿Tú qué ¿tú, tú, tú, compraste? Él compró un Richard Mille y un Roll Roy que vale uno. uno ¿Cuánto vale el Roll Roy? 300, tres, no, no tiene... Aquí hay, aquí hay gente que tiene carros carro de 2 millones y lo deben enterito. Normal. ¿A qué personas que tienen carro? Tienen ahora, ahora, deberían hacer una, una declaración jurada así a, a los urbanos y a ver qué es lo que es. Ah, man. Para ver quién es que tiene cuarto, de verdad. Ah, no, porque todo el mundo dice que tiene cuarto. Todo el mundo dice que tiene cuarto. Yo quiero ver la declaración jurada del urbano Por cierto, el boli, señores. 20 millones. Miren, la, sí, miren, Luis y boli. Lo que Luis y boli declararon está bien. El boli, oye, ¿qué es lo que pasa con el boli? El boli declaró su, su área de bienes. ¿eh? Y entre eso está su empresa. Que el Mañanero es una empresa. Esos micrófonos que ustedes ven ahí... Soy cada micrófono son esos son 300 dólares. Y cada uno, mató su equipo. Claro. Más lo que le paga la nómina, más la empresa, más lo que le genera, más lo que gana más Roberto, más lo que genera en, en empresas publicitarias. Creo que he trabajado directamente para la asociación, para la cervecería es, o sea, eh, dominicana, la Presidente. Hace película. Eh, boli tiene lo de 20 millones. Para mí, 20 millones para el Boli. Yo creo que entre encontré poco. Es poco ahí. Ahora, hay mucha gente con unos millones en esto. No, no, no hay unos cheles fuertes, hay unos no cheles. No chele. Los urbanos creen que tienen cuarto Creían los urbanos que tienen cuarto hasta que comenzó la declaración jurada de bienes. ¿eh? No, no, no, hay muchos políticos. ¿Mm? Sí, no lo dicen nada. No, no, no. No, no es que no. Eso está asado. Eso es lo loco. Oye, oye, eso es... Padres, ¿no? El que nos dijo mucho que tenía el presidente tuyo. Eh. Ese es el ¡Señores! Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. El presidente Señores, este... Danilo Medina, 25 millones de pesos. Sí. Qué sinvergüenza. Yo voy a calcularlo. Vamos a poner un ejemplo. El apartamento donde Danilo vive. En ese apartamento donde Danilo vive... Tiene que costar, vamos a poner un ejemplo, en esa zona, esa zona, de, ¿cómo, ¿cómo, donde vivía él? Eh? No sé si se mudó. 8 o 10 millones. 8, no, tú eres lo loco. 8 o 10 millones, oye. Esa zona. 25 millones, Danilo Medina. Mira, el vehículo de Danilo, ¿cuál es el que tiene? Un <risa> ALEXO. Pues, ¿Y el BM? ALEXO 70, que yo qué como... Él lo vendió el BM. Eso se es, lo dio a un muero, mm. a un cuñado. Ajá, ¿no? pero vamos a poner que estaba ese, bueno, la lesu, ¿verdad? ¿Cuánto vale una lesu? Como tres o cuatro por ahí. No, dependiendo de la... Ajá, la de ir la de, al año. Siete millones, sí, ¿no? Esa es meterle hasta siete millones por una lesu. Ajá, vamos a calcular, siete millones, la, vamos a ver en vehículos. La casa, del, el apartamento donde vive, que es una zona privilegi privilegiada. Tiene que estar entre los. En esa es una capital. Tiene que estar entre los 10 casi. ¿no? Ah, no, no, la pero... eh, la escolta. Bueno, la escolta tiene que estar ahí. Mire, pero ¿cómo usted va a decirme a mí? Ah, pues ahí no, no, no tiene mano. Pero ¿cómo tú crees? La, ca, eso? la casa. Sí, ladrones, algo! delincuentes que, que se roban el país, 25 millones. ¿Y quién fue que le aceptó eso, ese señor? Neto. Pues ¿Qué? yo no lo creo, eso. Fue él que lo dijo, él? Bueno, no, aparentemente... ¿Qué es tu presidente, Jorge? El presidente de hoy. Eh, Yo no lo acepté nunca como mi presidente. En mi vida acepto lo que yo quiera. Solo acepto la voluntad de nuestro señor. Yo no acepté ese, esa gente como mi presidente. Pero Danil, no, no, mentira. Sí, no sí, sabe, pero, él, pero si son 25 millones... Él no sabe que yo existo. Si, es, si son 25 millones que Danilo tenía... No, tiene que estar, para, para justificar eso, Danilo, que sea 25 millones. Tiene que ¿25 ser. millones? de lo, lo tiene aquí? Él lo trate... Él lo trate un, un solo vehículo y el apartamento. ¿Quién tiene 25 millones aquí? No. papá mío. Tiene 25 sí. millones. Pero pero la declaración pero jurada? Lo, pero ni lo vaya. 25. Tiene 25. Ni lo señora, vaya. Tiene 25. 25 millones tiene cualquiera no lo aquí. Cualquiera. No lo tiene. Hey, nice, no si es no, no está cerca. ¿no 25 millones, viejo. Tú me estás hablando a mí que 25 millones tú lo, es que tú tienes que analizar. Los trate de la casa, la joya de la casa, el, el, el, un vehículo y una casa. Ya eso es lo único que tiene Danilo. Es que ahí no, no cabe ver empresa. ¿Qué empresa vale menos de 5 o 6 o 3 millones de Danilo? ¿Por qué qué empresa va a ser esa? ¿Vamos vendiendo frío, frío. Vendiendo frío, frío. Pero vendiendo frío, frío vale 3 millones. ¿Por qué qué? 25 millones. ¿Quién lo tiene aquí? Una gente, amigo nosotros. ¿Cómo que llama? ¿Quién? Jason. No más. ¿Jason tiene más? Más tiene Jason, 25 millones. Claro. Tiene más, tiene, tiene, tiene más. Antonio Acevedo, dijo, eso, eso, eso, no que, eso no tiene que caerse. Un saludo a nuestro rey de la juventud que se está cayendo muerto. Ese pobre muchacho, la suerte que llegó a ser herido. Eh, y felicitando, eh, vamos a apartarnos del pique, a Nefi Molina. Y Nefi, ¿cómo tienes? Y, y, y, y a Anabel, y Anabel, no me interrumpa, cuando esté hablando del PRM, te me calla. Ok, no, no, no, déjame de nuevo hacerlo. Nefi Molina, felicidades. Felicidades ya. No, pues, lo, o sea, Llegó sí, en su, su, su decreto. ¿Para que le piquen más? Tienen que dejarme a mí solo. A hacer uh -huh. esto? Felicidades a Nefi Molina y a Anabel, que fueron designados sí, como director regional de la Juventud y provincial. Nuestra amiga Anabel y Nefi Molina fueron unos jóvenes que siempre estuvieron ahí luchando para que Hoy en día fuera Luis Abinader el presidente. Y, so, y, y, y son jef, gente, claro, son gente que siempre estuvieron ahí. Claro que sí, Jorge. Que a ti no te guste esa designación. Sí, sí, sí. No, no, Fueron no, no. muy merecidas. No, porque ella era... No, no. eh, eh, eh. Recuerda que... Recuerda que... Que, que, que era Gachachan de Rubiani. Gachachan <risas> <risas> ah, ah, ah, ah, de Rubiani. <risas> eh. Esa. Oye, oye. Ve como, a la casa oye, ahora. Oye, cómo es. Ve a donde ahora. Buenas tardes. Buenos días. Y en las horas de la mañana estará ejerciendo su voto el próximo <risa> vice hey, mi, mi eh, eh, eh, el, el próximo, que no sirve para nada ese. Acá eh, ese vos. no sirvió para nada nunca. No, no, no. Nunca se vio para nada. No, no, es mi, es mi no gusta. No esto. gusta, no gusta. No señores la juventud se está poniendo en pila en pila en pila vamos a despedir el programa con el video sin mascarilla y con el Tofa, así que nos vemos mañana en febrero, y ah. esperen el lunes que tenemos otro video estreno de nosotros que va a romper el caramelo llama de nosotros el caramelo este fuego